Te saludo nuevamente desde Crescante y te voy a platicar de El Héroe de las Mil Caras. Y la realidad es que el Héroe de las Mil Caras cuando inicia su travesía se siente a merced de todas las circunstancias que lo rodean. Y hacia el final de su aventura se da cuenta que él tiene todo bajo su propio control o destino. Que él puede elegir cómo comportarse, cómo aprender y madurar. Debido a las adversidades que puede encontrar. Así es que ahí te van cinco sugerencias para poder enfrentar cualquier tipo de problema. El primero de ellos es no hay ningún problema. Enfócate en el desafío. Velo como una oportunidad de incluirte en la situación. Si tú no te ves como parte del problema, no vas a ser parte de la solución. Olví el segundo es olvídate de... ¿Quién es el responsable? Hazte responsable de él. Si es algo que te importa y que te está afectando a ti, de, requieres tomar el toro por los cuernos y hacerte parte del problema o del desafío que vas a enfrentar. La otra, la tercer punto, olvida lo que no quieres. Olvida lo que no quieres. ¿Qué te gust Si tú tuvieras una varita mágica, si tú pudieras actuar qué te gustaría que pasara, qué te gustaría que pasara, de esa manera te vas a enfocar en lo que sí quieres y vas a dejar de lado lo que no quieres, te reto a que en este momento pie no pienses en un oso blanco, qué le sucede a tu mente, date cuenta de esto y entonces por eso es importante que apliques esta regla, esta regla, Quita por un momento la vista de la pelota y apúntale al oro. No se trata solamente de pegarle a la pelota, se trata de ganar el juego. Ocupa tu mente en lo que estás tratando de conseguir. Y siempre busca que se mejore en todos los aspectos, tanto tú como la otra persona. Siempre que hay un intercambio, ganar, ganar. El fracaso no es opción. Ser exitoso más allá del éxito sería el quinto paso. Comprométete realmente a alcanzar lo que requieres, lo que realmente quieres. Lo mereces y puedes dar tu mejor esfuerzo. Esto hará muy probable que logres eh, la obtención del mismo. Sin embargo, ¿qué pasa si no lo logras? Pues simplemente te vas a dar cuenta que requieres mayor conocimiento o tal vez... Eh, prepararte más para alcanzar esos niveles de éxito que tú diseñaste. No hay más. Estos son los cinco pasos para resolver para, o para enfrentar un problema. Platícame si te gustaron, si los pones en práctica, qué resultados te dan. Nos vemos en la próxima. Si te gusta, dale like y comparte este video.